Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda y haré un ejemplo de transformadores trifásicos. Tenemos un banco monofásico que hace las veces de transformador trifásico. Tenemos los datos de la prueba de vacío y de cortocircuito, entonces nos piden hallar el modelo en por unidad de este equipo, la regulación de tensión a plena carga con un factor de potencia dado y la eficiencia en esa condición. Tenemos los datos de la prueba de circuito abierto, con lo cual podemos calcular el ángulo de la impedancia medida. Recuerden que es un transformador trifásico, por lo tanto las cantidades deben pasarse de valores de línea a valores de fase. En el caso de la tensión hay que dividir sobre raíz de 3. La corriente queda igual porque la corriente de línea y de fase es la misma para el caso de conexión delta. Y la potencia se divide entre 3. Teniendo lo anterior en cuenta, se procede como un transformador monofásico. Se tiene la potencia activa y la potencia aparente se calcula con las mediciones de tensión y corriente. Calculamos el coseno inverso de ese valor, que es el mismo factor de potencia, y tenemos un resultado de 73.9 grados. Para calcular la magnitud de la admitancia dividimos la corriente sobre la tensión. Eso nos da un resultado de 0.0148. El ángulo es el negativo del valor que calculamos anteriormente y tenemos el resultado en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas serían 0.004105 de conductancia y menos 0.01422 de susceptancia. Con lo cual la resistencia es el inverso de la conductancia, y la reactancia el inverso de la susceptancia. El resultado es 243.61 de resistencia, y 70.32 de reactancia. Les recuerdo que eso se puede hacer solo porque los elementos están conectados en paralelo. También les recomiendo un video donde hago un ejemplo de cálculo de admitancia e impedancia, con esto calculamos los valores de la rama de magnetización. Para calcular los parámetros de la rama se se usan los valores de la prueba de cortocircuito. En este caso la tensión de línea y la tensión de fase son iguales. La corriente se debe dividir sobre raíz de 3 para pasar a corriente de fase. Y la potencia se divide entre 3. Con estos valores volvemos a calcular el ángulo de la impedancia medida como el coseno inverso de la potencia activa sobre la potencia aparente teniendo como resultado 77.94 grados. La magnitud de la impedancia es el cociente entre la tensión sobre la corriente de cortocircuito. El resultado es 1347.35 con el ángulo que calculamos en el paso anterior. El ejercicio nos pide los valores en por unidad. Entonces calculamos las tensiones base a cada lado. Para el lado de baja tensión es de 3.8365 ohmios, y para el lado de alta tensión de 28.800 ohmios. Entonces hay que dividir los valores calculados sobre las respectivas impedancias base, teniendo los resultados que muestro en pantalla. El modelo es el que muestro en pantalla. Con esto cumplimos con el primer requerimiento del ejercicio. Para calcular la regulación, calculamos la caída de tensión en la resistencia serie. La tensión en la carga es la máxima, o 1 en por unidad. La corriente también tiene un valor de 1 con ángulo del coseno inverso del factor de potencia. La caída en la impedancia resulta de multiplicar esa corriente por la impedancia que calculamos, teniendo como resultado 1.03 con ángulo de 2.06 grados. Ahí tenemos a la vista el valor de regulación de tensión. La regulación es la tensión en la fuente menos la tensión de la carga sobre la tensión en la carga. Teniendo como resultado una regulación de 3%. Para calcular la eficiencia, la potencia de salida es 0.9 por unidad. Las pérdidas en el cobre son la corriente al cuadrado multiplicado por la parte real de la impedancia, que tiene como resultado 0.01 en por unidad. Las pérdidas en el hierro son la tensión al cuadrado sobre la resistencia, que es igual a 0.0169. Y finalmente la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de salida más las pérdidas, teniendo un resultado de 97%.